Bueno, él en realidad no está muy está bien delicado de salud, ya no puede salir de la casa prácticamente, entonces por eso que vengo yo en su representación. No está muy consciente de las situaciones, ya, pero en todo caso él siempre ha tenido un tremendo cariño a la universidad y sobre todo a la gente que, que, que, la, que trabaja con él, que ha trabajado y que siente siempre el cariño de él. Sí, bueno, eh, soy un hombre bastante simple, o sea, no soy ni ostentoso ni dorante, entonces todo el mundo, o sea, hay muchos que me aprecian, digamos, digamos. En este momento, un no, no ser sé, tremendo, 50 años, <risa> no, no cualquiera llega. Agradecimiento a esta Casa de Estudios Superiores por haberme acogido en mis primeros años de juventud, a los 20 años, y estar hasta la fecha cuando vaya ya a jubilar. Y mi hermana también estudió acá, o sea, trabajó acá y estudió acá también en la universidad. Sí. Se siente mucha emoción y se siente en especial agradecimiento a Dios. ...por mantenernos en, en buenas condiciones físicas, de salud... Y, ...y lo otro, lo bueno, es seguir aportando a la universidad... ...esta es nuestra segunda casa, es nuestra segunda casa... ...llegamos muy jovencitas aquí y aquí nos hemos formado. Bueno, la verdad es que es un verdadero logro... ...porque a mí me llena de orgullo ser parte de esta institución... ...además que yo eh, estudié acá... ...así que años después pude incorporarme como académico... ...jornada completa... La universidad me ha dado también oportunidades de desarrollo, eh, hice mi doctorado también dentro de este periodo. Así que la verdad que estoy muy contento de, de que ya se cumplan 10 años y espero también seguir cumpliendo muchos años más. Bueno, yo estudié acá y entonces tengo muy, muchos buenos recuerdos de estudiante y luego que terminé mi carrera empecé a trabajar inmediatamente, así que no, buenos recuerdos, todo positivo. Muy feliz, muy feliz. He hecho mi vida en a la universidad. Soy una eterna agradecida por las oportunidades, eh, lo que siempre puedo aportar, lo hago, pero feliz, de todas maneras feliz. Parece que fue sido ayer, porque uno no, no, no magnifica la cantidad de años que está acá. Eh, solo ahora cuando le entregan un reconocimiento por los 30 años y recién se da cuenta que pasan mucho, mucho y muy rápido los años. La verdad es que no había mencionado que ya 20 años feliz, feliz, yo soy UB, estudié acá e inmediatamente quedé haciendo clases part-time, estuve trabajando en la empresa privada y volví hace 10 años con nada completo, así que una experiencia maravillosa, muy bonita. Feliz porque he tenido estabilidad en el trabajo, me he dedicado con el máximo esfuerzo y he sentido la recompensa de, de las autoridades, eh, sobre todo hoy día que me me dan un premio feliz, feliz triste porque ya me queda poco me queda ya estoy cumpliendo a fines de este año probablemente ya me voy a ir a, a sentar a la plaza